Voy a aprovechar para enlazar este tema de, que ha dicho Sergio de profesionalizar lo que hacemos con el aspecto nutricional del entrenamiento, ¿no? que aquí a mucha gente le, le interesará. Y es que cuando hablamos de profesionalizar, eh, por ejemplo, el tema de la dieta o la nutrición, eh, volvemos a lo mismo, nos estamos fijando en las dietas que llevan competidores de alto nivel o incluso profesionales. O sea, ¿Pensáis realmente que es necesario para ponerse muy fuerte, o sea, muy fuerte, ¿eh? estoy hablando de muy fuerte, comer seis veces o siete al día? No. ¿Realmente creéis que eso es necesario? La cantidad, pero son muchos factores. Si comer, comer calorías y tres comidas... Claro, yo, yo os voy a hablar, exacto, exacto. yo lo he vivido y también lo vivo semanalmente con revisiones de muchos clientes que están en fase de volumen, llegan a un punto de saturación, además eh, los síntomas son clarísimos, pérdida del apetito, bajada en el rendimiento, náusea, náusea he vomitado el desayuno, letargo... Y, hostia, para, para, para. para. Se produce una reducción calórica y ¿sabéis lo que ocurre? Que el peso no es que baje, el peso sube. ¿Vale? ¿Por qué? Porque potenciamos la asimilación. Si tú no asimiles lo que estás comiendo, de nada te sirve ingerir 7.000 calorías. Cuando un atleta mater tiene que recurrir a una dieta de 7.000 calorías, es que algo dentro de su organismo está fallando. Porque no es necesario. Otra cosa es que tú en la más mag leas que Phil Heath comía 7.000 calorías al día. Vamos a ver, no nos podemos comparar con ellos, ¿vale? O sea, las cosas hay que hacerlas de una manera adaptativa al, al, al usuario que, que, que entrena y que, y que hace dieta. Por lo tanto, eso es profesionalizar todo, o sea, es conocer realmente lo que nos está funcionando. Y a nivel de entrenamiento ocurre lo mismo. En mi caso, los últimos años recurrí más a alto volumen. Y la gente decía, tío, 50 series para un grupo muscular, ¡qué barbaridad! Bueno, realmente... A mí no estaba funcionando, cuando hacía 20 quizás no me estaba funcionando. Ya la, la, prueba, la prueba está en que lo único que cambió fue reducción en las dosis de farmacología, la comida, ya no comía tan sucio como otros años, tenía quizás más estabilidad a nivel emocional, pero lo que cambió radicalmente fue el entrenamiento. Y yo en vez de tirarme una hora en el gimnasio, me tiraba dos horas, joder, pero mi físico cambió, o sea, radicalmente. Y claro, tú, yo eso lo extrapolo a cualquiera y me dicen, es que entrenar más de una hora es una barbaridad. Claro, porque estadísticamente no. la mayoría de gente, la mayoría de gente, es decir, entrenara como Fran, estarían eh, rotos. además es eh, yo por ejemplo, ahora sigo, eh, digamos, o tiendo a hacer eh, rutinas eh, más enfocadas, digamos, a una, en realidad no es densidad, sino un poquito, eh, intentar eh, reducir el volumen y aumentar la intensidad. O sea, esto es un poco decir, no sabría cómo decirlo, es compactar va a decir las rutinas, eh, que es justo lo contrario. Es lo contrario. De lo que Sergio, eh, eh, Fran, perdona. Sí. Sin embargo, sin embargo decir, eh, a Fran, si, si hablásemos de entrenamiento, jamás se me ocurriría decir, o sea, aplicar por eso vez, sí. en Fran. ¿Por qué? Porque eh, eh, es, o sea, es lo de, eh, Vamos al tema de estudios y tal. Si, si, si yo tengo una idea, no, no, si a Fran le funciona, vale decir, lo interesante es ver por qué le funciona. Claro, entonces el, el tema es. No cuestionarle. Claro, con ese entrenamiento, ¿qué conseguía yo? Comer con apetito, que es algo que perdí hace muchos años, y por lo tanto me aseguraba una buena asimilación. Entonces, ajustando las calorías de mi dieta que de hecho me he preparado con una dieta altísima en hidratos de carbono, además he compartido todo el proceso con 600 gramos netos de hidrato al día, yo no perdía el apetito con esa cantidad de hidratos que hace tres años era impensable. Yo hace tres años, en el momento que introducí hidratos en tres comidas, yo ya estaba saturado, estaba saturado. Lo que pasa es que como me gusta comer, soy un gordaco, pues no paraba, ¿vale? Comía. Pero estaba saturado y, y me di cuenta que ese no es el punto. O sea, el punto es realmente, yo quiero asimilar esto, yo entre comidas tengo que notar hambre. Si no noto hambre, yo no estoy haciendo esa digestión y yo estoy solapando digestiones. Por lo tanto, eso va en detrimento de mi progreso. Y a nivel de recuperación, lo que me, o sea, comer así esa cantidad de hidratos de carbono me permitía una recuperación óptima para afrontar un entrenamiento de dos horas. Y ese entrenamiento incluía menos técnicas de alta intensidad y menos densidad de entrenamiento porque parcheaba esa falta de intensidad, entre comillas, con más volumen. O sea, es decir, donde un tío se hace una tirada en banca con 180 kilos a 5 repes, pues yo igual movía 110 kilos en un presshammer pero te hacía 5 o 6 series a 12 o 15 repeticiones a la proporción Al final, ¿me entendéis? O sea, Al final hay muchos caminos ¿Te Sí Sí, no, de hecho de hecho, los, los porrúos sí. llevaban hecho, un sistema de entrenamiento que... muy similar de alto volumen, Paco Bautista o sea que... De... Sí, sí. sí la Como diste el alto va a muy pesado. Muy claro, pesado, muy pesado. Acumula la... Me... Hostia, dos horas y media tres de... Sí, sí, sí sí, sí, sí, también. La comida, en volumen, voy a decirlo, no, no sé si meto la garba o no. Cosas que he visto, que he escuchado, comentan, nosotros también la El tema de hacer el volumen, digo con preparados, preparados de renombre, por eso digo que vosotros vais a... El tema de para comer más, empezamos a meter ideas y hacer. Dieta de volumen, preparación de volumen, controideas, tiroideas, llegada con, tiroidea, con, bien, con de calorías. Yo Este tema lo hablamos ¿no? la última ¿sabes? vez, ¿vale? ¿sí? ¿sí? ¿sí? ¿sí? ¿sí? No, en sí. Estados Unidos es súper típico sí. sí. incluir tiroideas, sí, sí, sí, clenbuterol sí, sabe, sí, y trembolona, cambiando los esteres durante todo el año, bueno. precisamente para aumentar sensibilidad a insulina, el reparto de macronutrientes, que es mucho más... Efectivo, a ver, claro, a decir mucho más efectivo, ahora vais a decir, ahí está el secreto. No, no, no, Ojo, vale, vamos a... La, la, la, la. Usa, usa, no, usa crecimiento, entonces crecimiento eso, sí, Claro, sí, eso iba, deberás, iba a decir... No, en claro, entonces, di digamos, completo. no sé si habéis escuchado lo, lo que son lo, los, los GDA, ¿vale? Bueno, esto es un GDA, ¿vale? Pero lo que tú estás hablando es un GDA a nivel farmacológico, pues, brutal, ¿vale? Entonces, ese enfoque que te permite comer una cantidad bestial de calorías, manteniendo una condición que muestra una sensibilidad de insulina altísima, es decir, tú estás comiendo mucha cantidad, estás entrenando, y el tío lo ves en volumen durísimo, lleno, y dices, coño, si parece que va a competir el mes que viene, pero, y está en fase de volumen. Sí, pero, pero, la salud también ahí, pero por ejemplo, ¿entiendes? La pero por ejemplo la meformina se empezó a utilizar antes en Europa que en Estados Unidos, ¿eh? Sí. Yo de ahí, yo, lo el elemento... yo no tengo ni idea. Sí, sí, sí es, es un enfoque y además, yo que estoy José también, en contacto con varios culturistas de Profesional Master, por ejemplo y cuando mi chica estuvo competiendo en Polonia me encontré con uno de ellos ahí casualmente este hombre hace ese protocolo y como os digo, la Trembolona es un repartidor de nutrientes muy potente y lo que hacen es durante todo el año vale, sus, sus fases de crucero de cruis, es cambiando el ester de Trembolona, atendiendo la analítica ¿Vale? He tenido una analítica, eh, por analíticas, aparentemente, según el ester que uses de tremolona, cada vez me de tremolona, es tremolona. Bueno, pues lo hacen así, ¿vale? Eh, recurren a hexavencil carbonato o enantato y en fases más agresivas, acetato, incluso suspensión. Hmm. Enviar, pero, eh, cuidado, porque, eh, y No, hablamos de dosis eh, muy altas, ¿eh? eh pero eh, muy eh, altas. No me vale 100 eh, miligramos de tremolona a la semana. o... No cerca de un gramo estamos hablando de cerca de un sí, gramo vale entonces la, la, la, la composición corporal sí que es verdad que en este caso es brutal o sea pero no se hacéis idea o sea tíos que igual están cenando pizza todas las noches y de una composición corporal que está, dices están los psiquiatras ¿En, en Polonia sí sí sí sí, sí total total, total. La idea de total. Colegas, ¿no? o sea, sí sí claro, sí ahora eso colegas. tiene los días contados o sea el, el polaco ese claro eso eso tiene fecha de caducidad es decir tú puedes aguantar haciendo eso Dos años. Dos años y te estoy disfruta porque vas a petar. Tú ah, entonces, te va a aguantar dos años y tu mujer te aguanta tres meses. Eso la no es. Metí una caverna, ¿sabes? Dos años sí, sí. con Tremolona, ¿eh? o sea, si no acabas en la cárcel, pues o sea, de acabas sosteándote, o acabas ¿sabes? ¿sabes? divorciándote, o, no, sé? sea, el o, o Pero sea, de esa, es la, o sea, esa es una base y, y por desgracia, hoy día, yo no sé en España, ¿eh? o sea, en España sí que es verdad que yo no conozco a nadie que haga eso. Con sí, volumen. Pero eso sí, el tema, el tema de tiroideas. Ah, eh, no bueno, ten... en mi caso, en mi caso sí que mantenemos una, una dosis de hormona durante sí, sí, la también, etapa de volumen entonces ¿tú? ahí sí que hacemos no o sea sí que utilizamos pero, pero, pero, la T4 ser, y la exactamente. No, sí, por eso utilizamos es la T bien, <risa> la T4 y la T3 durante esa etapa claro, pero, pero, también digo, también pues sí, digo, pero también te digo también te digo pero también te digo y una preparación también la baso... bueno yo no o sea mis preparadores la basan mucho en los análisis lo que es la analítica sabes porque si tú vas luego después de yo yo suelo hacer por norma general una analítica pre ciclo y otra después. ¿Vale? El La, y electro Electrocardiograma y eco. y eco. Vale. Es que. ¿no? Es importante. Es sí, es algo raro. Y encima ¿no? que ella ¿no? es enfermera, aguántala a tu yo, casa. <risa> yo por mi experiencia, yo por mi experiencia, eh, no solo en analítica, que por supuesto y en varemos de salud, sino también creo que. Y creo que es una asignatura pendiente en el culturismo las emociones. ¿Vale? O sea, yo, mi experiencia, bueno, yo la he hecho pública, yo después de una preparación de un año entero, yo acabo en el psiquiátrico. O sea, no tontéis con la trembolona, pero ni de coña. O sea, está muy bien que hagamos chistes de, Ay, los polacos que se meten un gramo de trembolona. Yo creo que hay vías menos arriesgadas que, que el abuso de la trembolona. Yo desde luego no, no es un compuesto que cuanto menos cerca se tenga. Mejor. Sí, yo sabéis que soy bastante pro primo, parece porque Yo soy muy que, pro primo pero, también. Yo, yo no... soy como los gitanos, yo le primo <risa> para todo. Primo para todo. de de al final de, de permanecer en este deporte. O sea, estoy por es decir eh, parece que, para, o sea, parece que la gente lo tiene puesto como si fuera una especie como de de carrera de, carrera, de sprint. O sea, como si fuera una prueba eh, de Fórmula 1, o sea, donde eh, deberíamos decir, eh, no se dan cuenta de que eso tiene una duración, pues llega en la meta pero eso es Le Mans. O sea, la o sea, sí, pero estar... a costa de que porque tienes muchos caminos de llegar a la meta. Yo de esta escuela de, que se está comentando de jugar con los estéreos de la Tremblona, estuve <coughs> en esa escuela, sí. ¿vale?, eh, era, soltábamos una y cogíamos otra, progresé mucho físicamente, pero… Hola, eh, hola, hola. Bueno, eh, todos sabéis en el equipo de competición que yo estaba, mirar cuántos de ese equipos siguen compitiendo. Sí, o sea, ni uno, ese sí. ni uno. Es, o sea, es interesante decir ver cuando, cuando sí, la gente habla de no eso. Bien. ¿Qué? Pues ya te lo estoy, lo estoy diciendo porque yo. Aquí no, no, solo no se cuenta lo bonito. Pues pues ya lo te lo... O sea, tú, tú, tú es que coges un equipo de competición. Tú coges un equipo de competición de 20 tíos punteros <ríe> a nivel europeo. Y. <ríe> y solo estoy yo. <ríe>